Hola, soy Carlota de Oniad y en esta edición de la Real Academia de Marketing te voy a explicar qué es la prueba AB, el test AB. Así que será al final del vídeo cuando decidamos si nos vamos a la A o a la B. Toma nota: el test AB consiste en hacer pequeñas modificaciones en una variable para estudiar su rendimiento en dos situaciones diferentes. Te lo voy a explicar con un ejemplo porque te va a quedar muchísimo más claro. Imagínate que quieres enviar un correo electrónico con una promoción a 1000 contactos de tu base de datos. Para ello, para comenzar, seleccionaremos una muestra de 100 y haremos una prueba cambiando el título del correo electrónico. Es decir, a 50 de esos contactos les mandaremos el email con el título A. Y a los otros 50 les mandaremos el mismo email, pero con el título B. El título A puede ser, por ejemplo, promoción del 20% de descuento. Pide tu oferta ya. Y el título B puede ser, solo por una semana, descuentos de hasta el 20%. Después de lanzar la campaña a estos 100 contactos de muestra, veremos cuál de los dos resultados ha funcionado mejor, si el A o el B. Y después podremos extrapolar ese mismo título con el correo electrónico al resto de contactos que tenemos, a los otros 900. Es decir, te lo resumo en tres sencillos pasos. Lo primero, hacer dos pruebas, la A y la B, modificando una cosa muy pequeñita. Lo segundo, hacer el muestreo y probar cuál de las dos funciona mejor, si la A o la B. Y el tercer paso, extrapolar la que mejor resultados haya presentado al resto de usuarios. Fácil, ¿verdad?